Hola, muy buenas tardes, soy Juan José Co. y hoy voy a presentar un poco acerca de integrales triples y un ejercicio que se puede resolver utilizándolas. Las integrales triples son un, una herramienta en las matemáticas que nos permite, por ejemplo, encontrar el volumen de un sólido, como el sólido mostrado en esta imagen, el cual se forma por la función z igual a menos n de x al cuadrado menos no, un n de, de y al cuadrado más 5, que es este paraboloide, y acotado por eh, z igual a 0. Todo el plano es z igual a 0. Para poder encontrar es, eh, el volumen de esta figura. Podemos utilizar el siguiente método. Primero definimos la. La función. Z igual a. Menos un noveno de x al cuadrado. Menos un noveno. De y al cuadrado, más 5, lo cual lo podemos simplificar un poquito más, a, menos 1 n no, x, más 2, y más 2, todo más 5, esto para nuestra simplicidad, así, ya tenemos el, y como sabemos que, está siendo acotada por el plano, z igual a 0, ya sabemos cuáles son los eh, límites iniciales, de 0 mayor o igual a z, menor o igual a la función, que vamos a llamarla fxy, que es esta. Por concepto de las integrales triples sabemos que se resuelve así, donde 1 para encontrar el volumen, x de y de z en este primer momento podemos esto que son eh, los límites de la primera integral con respecto a z tomamos esto como un 1 ahora tenemos que encontrar los límites en el de y. esto pues podemos encontrarlo fácilmente igualando a z a 0 entonces, si z es igual a 0 entonces 0 es igual a Menos un noveno de x a las 2 más y a la 2 más 5, lo cual es igual a 5 multiplicado por 9, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí podemos seguir adelante. 5 por 9 es 45, menos x al cuadrado igual a y al cuadrado. Y sacando raíz tenemos 45 menos x al cuadrado, todo esto sobre una raíz, es igual a y, más, menos. Ya tenemos los límites para y, que son los semicírculos hechos por esta función. Dado que aquí podemos observar que esto es simplemente un círculo de radio raíz de 45, o radio 3 a 5. Esto es el radio, lo vamos a necesitar para más tarde. Entonces aquí ponemos esto, que vamos a llamarlo h1x y h2x. Listo, ya que tenemos, ya que tenemos esto, ahora lo único que necesitamos encontrar son los límites de x. Los cuales simplemente eh, podemos encontrar fácilmente, de cierta manera ya lo conocemos porque es el radio, pero igual resolvamos y es igual a 0, por lo tanto 0 es igual a, Raíz de 45 menos x al cuadrado. Y ya sabemos que esto es lo mismo que decir 0 es igual a 45 menos x al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a raíz de 45. Y ya sabemos cuál es la raíz de 45. 3 raíz de 5. Entonces ya sabemos... esto es menos 3 raíz de 5 más 3 raíz de 5, son los límites en x, entonces más o menos todo esto, muy bien, ya que conocemos esto, nos queda más fácil ahora resolver el, la ecuación del volumen, pero esto es algo complicado, Dado que tenemos toda esta función, entonces para poder hacerlo más simple, simplemente usamos eh, lo que se conoce como eh, transformación a, coordenada, a coordenadas cilíndricas, porque estamos en un en, con, que es una extensión de las coordenadas polares, pero para este tipo de volúmenes tridimensionales. Entonces, sabemos que r al cuadrado es igual a x más y a 2. Y eso lo tenemos aquí Por lo tanto nuestra nueva función va a ser Menos 1 noveno de r al cuadrado Más 5 Esa es nuestra nueva función Y ahora necesitamos saber cuáles son los límites en r Y en y Esto va a ser el límite en z Z se mantiene igual en este caso Va de 0 hasta Menos 1 noveno de r Más 5 pero necesitamos saber de dónde va r y a dónde va teta. Para esto simplemente vamos de vuelta acá. Y observamos la figura. la figura eh, acotada por la figura eh, aquí podemos observar que vamos a encontrar todo este si lo miramos hacia arriba, este río eh, todo este volumen de, de todo ese, eh, utilizando este círculo como referencia por lo cual vamos a considerar utilizando las coordenadas disculpen que esto va a ir de en el ángulo de 0 hasta 2pi, pues está dando, estamos observando todo el círculo. Y vamos a observar que esto está yendo de 0 hasta el, hasta el radio, todo alrededor. Por lo tanto, esto va de 0, esto que es el radio, va de 0 hasta 3 raíz de 5, y esto va de 0 hasta 2pi. Entonces, listo, ahora tenemos ya nuestra función de 0 a 2pi, de 0 a 3 y de 0 hasta 5 menos 1 menos r al cuadrado. Y nos acordamos de siempre multiplicar la función interna que tenemos por r. En este caso como teníamos 1 sería 1 por r, solo sería un r. De r de teta. Y ahora simplemente solucionamos esto. Tenemos esto. De 0 a 2pi. De 0 a 3 raíz de 5. Ah, disculpe acabo de notar algo. Como has visto. Estos ahora son los nuevos límites, el radio y el ángulo. Y ahora ya tenemos la solución. Multiplicamos por r, nuestra función en interna, en este caso como estamos buscando el volumen, simplemente lo multiplicamos por 1. Entonces tenemos un r por 1, r, de z, de r y de teta. El de y y el de x, o el de x de y, según como lo tengamos, lo cambiamos por un de r de teta o de teta de r según como sea más conveniente no en todos los casos vamos a tener esto entonces ya tenemos esto solucionado como estamos buscando aquí z r queda intacto y queda 5 menos un noveno de r al cuadrado multiplicado por r de r de teta ahora podemos seguir de 0 a 2 pin y si obtenemos esto tenemos que es 5 por r menos 1 n de r al tercio. Y esta es la raíz de 0 a, la integral de 0 a 3 raíz de 5. De r de teta. Esto lo podemos seguir solucionando. De 0 a 2 pi. Y sacamos la integral de ambos de estos. Entonces tenemos. 5. Por 3. Por esto al cuadrado. Sobre 2. Disculpen. Listo. Menos. 1, noveno. De 3. 5 a la 4 sobre 4 de teta, esto lo podemos hacer porque estamos, tenemos que el límite de abajo es 0, y pues no hay nada aquí que sea una exponencial que podamos transformar en unos o demás, se, se cancela todo eso, aquí podemos seguir, y ahora simplificamos esto, si simplificamos todo esto, utilizando una calculadora o a mano, obtenemos 225 sobre un cuarto de teta. Y al solucionar esto, finalmente tenemos 225 sobre un medio por pi. Ese será nuestro volumen. Muchas gracias.